En vida, no hay dignidad, no hay, no hay nada, todo viene a partir del trabajo y la lucha nuestra es por el puesto de trabajo, por mantener la fábrica y sobre todo mantenerla bajo control obrero. Los trabajadores tenemos que demostrar que las herramientas hay que recuperarlas, tienen que ser nuestras, porque nosotros somos los que movemos la producción, lo que hacemos enriquecer a los patrones. El 18 estuvimos acá y los decidimos a quedarlo porque nos venían pagando eh, las últimas semanas 5 pesos, después la última semana 2 pesos, ese 18 que los quedamos, pero nosotros pensando que ellos iban a volver, porque nos dijeron, bueno, aquí están las llaves y los quedamos, esperamos, esperamos, esperamos todo enero y no aparecieron. Después en febrero este, no tuvimos, no teníamos ni para comer, que salíamos a pedir en la calle. Entonces después empezamos a, a trabajar, a sacar algo para poder eh, vivir. Eh, al mes nos decidimos este, vender el este stop que había en planta baja y después a producir. Este, con lo poquito que íbamos este, vendiendo, íbamos comprando los insumos y bueno, ahí empecimos a producir, trajimos de, nos comunicamos con los clientes de acá, de los, de los patrones. Y, bueno, después vinieron chicos de asambleístas, este, vinieron también de la facultad, nos fueron asesorando, que no tengan miedo, que lo vamos a apoyar. Y bueno, eso un, un poquito nos, este, nos empujó, ¿no es cierto? Este, nosotros, poca plata que juntamos, compramos insumos. ¿Ya? compramos el sumo vendemos y otra vez compramos ofrecemos a vender afuera compramos otra vez y gracias a dios que nos va el sueldo pan del día a la casa y me parece que se recuperó parece que ahora estamos empezando eso es lo que reclamamos ahora nosotros queremos un empleo un trabajador digno o sea que un sueldo, sueldo digno que nos da no como anteriormente el patrón burguesía nos robó la plata nos traba, hizo trabajar como esclavitud acá adentro pagando los dos distinto, ¿no es cierto? Estaba la patronal, venía, cumplía tu de trabajo, no conocía a la gente, este era de hola y chau nada más porque no teníamos comunicación, eh, incluso yo no conocía gente de otros pisos, no conocía los otros pisos tampoco y ahora es como que más abierto, nos conocemos más porque convivimos acá, ¿no? Porque si nosotros no nos quedamos el 18 de diciembre, ellos iban a vaciar acá y... Y todo nuestro trabajo a queda en la nada porque este, está la jubilación, los aportes, todos todo, lo que ellos no, no aportaban. Y que si abandonamos todo eso era mucho. Hay gente de 20 años que estaba trabajando acá, este, mucha gente de familia que iban a quedar sin trabajo y eso es lo peor, ¿no es cierto? loco era por eh, pasión y bueno que era desalojar y que quede libre de, de la empresa para volver a retomar los patrones al juez que teníamos a favor nuestro lo dejaron para un costado y la cámara le dio en lugar a otro juez entonces esta gente está acá definitivamente si se puede con el apoyo de la gente si, si da para para volver a retomar la fábrica lo vamos a hacer no nos queda otra 54, entre Venezuela y México, hay una fábrica, una fábrica esencialmente de mujeres, de madres, abuelas, que están sus nietos esperando en la casa que volvamos. Hace muchas horas que ya estamos acá, hace 16 meses que estamos luchando por nuestro puesto de trabajo. Queremos volverlo a tener y ustedes nos tienen que ayudar. Estamos llamando a todas las organizaciones, queremos apoyo, necesitamos apoyo de todos los vecinos, de los movimientos desocupados, de todo el mundo. Vemos cómo por estas elecciones son capaces de llevar al pueblo por, por delante y, y decirle a Duvalde que así por esas elecciones nosotros no nos va a sacar de la calle porque lo que estoy defendiendo acá no solo es mi puesto de trabajo sino el pan de mis hijos y no estoy dispuesta a dejárselo, no estoy dispuesta a volver. Había dos fallos de la justicia que habían dicho que la situación de los trabajadores en la fábrica era completamente legal. Esto fue cambiado entre gallos y medianoche en un jueves santo, donde la Cámara del Crimen, que está compuesta por los jueces Bonorino, Peró y Piombo, dos jueces que vienen de la dictadura militar y que, amigos de Menem, cambiaron las resoluciones del juez y le dieron la causa al juez títere que tienen en este momento, el doctor Rimondi, que es el que manda hacer este desalojo compulsivo. En este momento se está realizando una asamblea, los trabajadores están discutiendo con los referentes de las distintas organizaciones de desocupados, los vecinos que se han acercado, representantes de asambleas barriales, de los movimientos piqueteros, están entre todos tratando de ver cómo podemos vol volver a estar en la fábrica, volver a producir y que los trabajadores puedan cobrar su salario. Demostrar que la fábrica sin los dueños puede funcionar fantástico. Lo que no puede funcionar es sin los trabajadores. Hay que explicarle a la gente que poner una fábrica en producción es lo más maravilloso que ha pasado en este país. Todavía la gente no lo entendió. Brumman, Sanón, Crisinópolis, los supermercados son ejemplos. Sin los dueños, sin los patrones funciona. Y eso es lo que les duele. le duele a la oligarquía, le duele al imperialismo, le duele al capitalismo, le duele a los políticos. Es un paro en el culo a los políticos esto. No hubiera ido en Irak yo, si sí que soy árabe ¿Ah? Yo hoy no insultaba eso ah, bueno. judicial y no van a poder acceder a determinado tiempo voy a entrar tengo más ganas que entrar que todos yo y mis compañeras Pero eh, respeten las decisiones queremos entrar pacíficamente primero no me imaginé es la semejante represión que hicieron a todos los compañeros que vinieron a apoyarnos, porque fue bastante como una masacre, fueron pero a lo loco, y cuando la policía empezó a correrlos, eso es lo que nos gustó, los de arriba, de arriba a los techos le tiraron con lo que encontraron a los policías que pasaban ahora, eh, mañana a las 5 de la tarde, 17 horas nos, eh, nos vamos a juntar ahí en la Plaza 11, y de ahí vamos a marchar hacia, hacia la fábrica Muy, muy difícil, eh, cuando tiramos las vallas ya nos atacaron de adentro y bueno, nos salvamos porque Dios es grande, porque ya ellos venían directamente a, a meter balas. Y los tomaron de sorpresa a tirarle los gases, porque había chicos, había grandes, eh, estaban las madres de Place Mayo, estaban todos ellos y no se picaron en, en nadie. Y vamos a ir hasta recuperar. Y después de recuperar la fábrica, recién no vamos a, a negociar. Nuestra fuente de trabajo, nuestras armas son las tijeras y los guardapolvos, las agujas. No tenemos otras, así que con eso nos vamos a defender. ¡Aplausos! Sabemos que ahora el patrón nos, conter... nos, nos considera obreras peligrosas, porque ya sabemos que no es tan difícil manejar una fábrica. Acá vamos a hacer una acampe, vamos a hacer una acampe hasta que reconozca este gobierno podrido ¡Que la fábrica es nuestra y que nos la devuelvan! Construyamos algo, compañeros. Es necesario sentarse a hablar y, se, y ver cómo seguimos esta lucha. Para nosotros, hoy no es un día de festejo, pero sí es el honor de los compañeros de Chicago, de los 30.000 desaparecidos, de los 30 muertos en la plaza, de San y Postequi, de todo lo que se lo viene haciendo a la clase trabajadora. Hoy es el honor. ¡Hasta luego!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 no saben lo que van a hacer ahora. Aléjese el móvil, por favor.